hoy quiero presentarte una nueva planilla de trabajo con la cual vas a poder hacer algo muy importante en los negocios gastronómicos que es si estás cumpliendo con tus objetivos de venta de menú diario para lo cual vamos a hacer un pequeño repaso entonces para qué nos sirve esto como lo digo siempre en las capacitaciones en la formación en gerencia gastronómica y con mis alumnos de mentoría claramente la única forma de que nuestro negocio crezca es teniendo objetivos claros que nos permitan superar los resultados día a día, mes a mes. Para lo cual, el mejor indicador que he encontrado yo es el menú, el menú diario, ¿sí? es decir, definir la cantidad de menúes que yo tengo que vender en un día, en una jornada, en un día, para lograr un objetivo y que ese objetivo sea medible y que yo lo pueda ir comparando mes a mes, Año a año, y ver si realmente estoy creciendo o no. Por eso debemos fijar siempre el objetivo de menú es vendido, ¿sí? no documentos, no tickets, no comandas. Porque si yo fijara, por ejemplo, el objetivo en cantidad de comandas vendidas al día, no estaría teniendo un dato claro de qué volumen de producto tengo vendido, sino simplemente un número de pedidos vendidos. Y yo puedo crecer o puedo disminuir en pedidos y que eso no me modifique la cantidad de producto que estoy vendiendo sí, o viceversa por ejemplo yo podría venir vendiendo un número X de documentos empezar a vender menos documentos menos tickets, menos comandas pero con más cantidad de productos en ella es decir que en un momento yo estuviera vendiendo 10 documentos de un plato de comida y en otro momento estuviera vendiendo 5 documentos pero de 3 platos de comida, entonces vamos a medir número de menú vamos a considerar menú a todo plato de comida o a combo que tengamos en nuestra en nuestra carta o como nuestra oferta, ¿sí? Por ejemplo, si yo vendo una pizza, la pizza va a ser una pizza, va a ser un menú. Si yo vendo dos pizzas van a ser dos menús, si yo vendo tres pizzas van a ser tres menús. Si yo vendo pizza y media pizza, tengo dos menús diferentes, uno es la pizza completa y otro es la media pizza. Y si yo tuviera un combo en el cual vendiera, por ejemplo, media pizza más una gaseosa, ese combo sería un tercer menú. Es decir que cada vez que yo venda una promoción de estas, una oferta de estas, media pizza con gaseosa, debería contabilizar un menú. Para trabajar con esta planilla obviamente tenés que tener forma de contabilizar la cantidad de menús diarios que estás vendiendo, para lo cual obviamente vas a necesitar un software gastronómico o un muy buen control en papel y bolígrafo. Entonces te recomiendo ya... Pensar en un software gastronómico que te permita tener una vista clara de la cantidad de menúes que vos vendés por día en tu negocio. sea, restaurante, bar, eh, fast food, food truck o lo que sea. Ahora sí, entonces vamos a comenzar a ver qué información podemos ver en la planilla. ¿Qué información vas a poder completar en la planilla para darle seguimiento a los menúes que vos vendas durante un año, día por día. En primer lugar tenemos en nuestra planilla... El total de menú mensuales, en amarillo. Aquí lo que vas a colocar es cuántos menús al mes vos querés vender. Para fijar este número te recomiendo ver números anteriores de venta eh, en tu restaurante. No poner un número porque sí, sino a lo mejor analizar 3, 4, 5 meses anteriores y ver si realmente el mes anterior al que está en curso vendiste 200, 300, 150 menú. ¿Qué pasó el anterior a ese y el anterior a ese? Y en base a esos resultados, buscar un promedio para comenzar con ese promedio a fijar un objetivo. Si vos normalmente estabas vendiendo 250 menúes diarios, podés fijar perfectamente 300 menú, porque vas a tener que vender 50 menú más en un mes. Sí. Es decir, prácticamente nada, un menú más al día, ¿no? Que con el trabajo de equipo, seguramente que lo vas a lograr. Pero más arriba, en la planilla, vas a encontrarte con que dice número de menú diarios, número de menú media jornada y número de menú feriado u otros. ¿Por qué son diferentes estos menúes? Y aclaro, la sumatoria de estos tres en la cantidad de días que tiene el mes hábiles, te debería dar los 300 menú. Menú diarios son si vos todos los días trabajás, ¿sí? todos los días trabajás en la misma forma. Supongamos que tengo un restaurante, abro mediodía y noche... Van a ir menú diarios. Can... Voy a tener que vender la... esa cantidad de menú entre los dos turnos, mediodía y noche, 100 menú de media jornada. Es porque quizás vos abras en tu restaurante solamente media jornada. Entonces, si va media jornada, ahí vas a colocar cuántos menú vas a vender en media jornada. Seguramente que en me... número de menú diarios podrías poner el mismo valor. ¿Por qué está dos veces? Me preguntará Germán. Porque hay que abren algunos días doble jornada y algunos días dentro de la misma semana media jornada por ejemplo podemos abrir de lunes a viernes doble jornada sábados y domingo media jornada entonces seguramente que para lograr estos 300 menús, yo voy a tener una cantidad que la vas a tener que calcular vos ir midiendo la voz de menús diario de lunes a viernes y, un, y otra cantidad de menús en la media jornada que no va a ser la misma tal vez en tu media jornada empieces Buscando vender la mitad de los menús que vendes en una jornada completa. A lo mejor se cumple, a lo mejor no, a lo mejor son muchos más, a lo mejor son muchos menos. Simplemente estas casillas son para que lo puedas discriminar y tener claro cómo vas a llegar a estos 300 menús mensuales. ¿Sí? Cómo vas a llegar a estos 300 menú mensuales y cuál sería tu objetivo diario a superar. Para que vos le puedas decir a tu equipo, miren chicos, de lunes a viernes que vender 100 menú entre mediodía y noche y los sábados y domingos que habríamos en el ejemplo solamente mediodía, vamos a tener que vender 80 feriados y otro es lo mismo que los de días de media jornada pero contempla esta diferencia de que pueden ser fiestas patrias, días especiales en algunos países o bajo en algunos negocios también, depende el país el negocio, la región, un día feriado ¿sí? o un día no laborable, implica vender menos menú que un día normal y en otros lugares implica vender más menú por eso lo separamos también acá para poder discriminar entonces bueno supongamos que yo busqué el total de menús mensuales 300 menú lo siguiente que vas a encontrar en la planilla es aquí aquí a la izquierda los días del mes te pido que no toques nada si ¿sí? que no sea los días del mes porque vas a borrar algunas cosas, algunas cosas quizás están elegidas, pero vas a borrar algunas cosas y no va a funcionar la plantilla. Entonces vas a ir agregando cuántos menús vos vendiste en el mes. Vamos a borrar acá hasta el 31, no tocamos la amarilla. Me dice 0 porque obviamente no tengo ningún menú vendido. Entonces supongamos que el primer día yo vendí 30, el segundo día vendí 20, el tercer día vendí 35, el cuarto día vendí 24. Y a medida que yo voy cargando la cantidad de menús que he vendido, fíjense que se va moviendo el menú de promedios diario, que es una calculadora automática, y acá me indica si yo logré mi objetivo o no, si logré los 300 o no. Y si lo logré en esta celda, en el medio de logrado, me va a decir si lo superé y por cuántos, y si sí, no lo superé y por cuántos, ¿no? Entonces supongamos que yo vengo hasta acá y no lo, no, lo, no lo he logrado todavía. Yo sé que me faltan 191 menú para llegar a mi objetivo. ¿Dónde puedo ver el total? Al final de la columna. Entonces bueno, vamos a agarrar, vamos a terminar de completar todos los días del mes copiando, simplemente arrastrando datos. Obviamente vamos a arrastrar aquí 24. Vamos a, todos los días vendimos lo mismo. Todos los días hemos vendido 24 menú. En total ese mes vendí 757 menús. mi objetivo era de 300, lo logré y lo superé por 457. De esa forma yo puedo ver día por día la cantidad de menúes vendidos, ver si me afecta un fin de semana, ver si me afecta un día festivo, ver si me afecta trabajar medias jornadas o no. Lo voy a hacer mes por mes, todos los meses lo voy a poder ir haciendo del año. Y entonces aquí viene que tengo una pestañita al principio que dice resultados. Esta pestañita lo que me va a poder mostrar es, en una sola pantalla, mes por mes, cuál fue el total de menús vendido. De vuelta, no toquemos acá porque rompemos la fórmula. Y al costadito me a si ese mes se cumplió o no se cumplió el objetivo. ¿sí? Si yo vengo a enero nuevamente y acá pusiera que vendí un menú y todo el mes vendí un menú, lo vamos a arrastrar. Para hacer el ejemplo, todo el mes vendí solamente un menú por día. Entonces obviamente no logré el objetivo y cuando vengo a los resultados en enero me muestra que no logré los resultados. ¿Qué más me va a mostrar? El total de menúes vendidos al año para que yo cuando hago un balance anual y contraste año con año a ver si creció o no. Y me va a mostrar el promedio de menú diarios de todo el año. ¿sí? Entre, entre todos los datos que yo fui cargando en todo el año el promedio de diario de menús vendidos fue 48. Y aquí a la derecha me está mostrando un gráfico donde yo puedo ir viendo cómo han ido evolucionando mis ventas ¿no? mes a mes y puedo tener en claro cuánto gráficamente he ido vendiendo y si fue un mejor mes o un peor mes. Esto es súper útil para poder llevar un registro claro, para poder trabajar después ingeniería de menú, para poder trabajar en la fijación de objetivos por venta con nuestro equipo de asesores, en un montón de cuestiones. ¿sí? control de venta de menú diario planilla automatizada muchos me lo han pedido así que acá se las dejo y finalmente hay una pestañita con algunas notas que dicen que no modifiquemos las la fórmulas que la pestaña de resultado que nos va a mostrar y en fin va haciendo un detalle una descripción de cada cosa y vas a tener un enlace acá al final a este video subido en mi canal de youtube para que si tenés dudas de cómo se usa la plantilla lo puedas ver ahí te recomiendo que la descargues, vas a tener en algún lado, arriba, abajo, al costado, en algún comentario, en alguna etiqueta, la forma de ir a mi sitio web y adquirir esta planilla, descargarla y utilizarla y me contás después qué te pareció, cuáles fueron los resultados. Soy Germán de Boni y acordate que quiero ayudarte a hacer crecer tu negocio gastronómico.